Atilio Alberto Borón. Atilio, el mundo que nos corresponde habitar había estado tan al borde de un conflicto que acabe con la vida humana como pudiera pasar si todas esas cosas que se dicen cotidianamente en torno al conflicto armado en Ucrania se concretaran, ataques nucleares de aquí de allá. No, nunca, nunca, nunca. Fíjate que lo más cercano a lo de hoy fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 62, cuando la Unión Soviética, que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía, cosa que no se dice nunca, se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética, no, Estados Unidos primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética, como respuesta a la Unión Soviética, llega a un acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba. Cuando eso se descubre con los aviones U-2, los famosos aviones espías norteamericanos, estalla la famosa crisis de los misiles. Pero esa crisis duró 13 días exactamente, nada más. ¿verdad? Y hubo un dato decisivo que no lo tenés el día de hoy, y que es lo que hoy le da una enorme gravedad y peligrosidad a la situación actual. Y es que en medio de esa crisis de los misiles cubanos, Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y conversaron y dialogaron hicieron un acuerdo entre ellos. En este momento, en este momento, Putin no tiene con quién hablar. Putin no tiene con quién hablar. Habla eventualmente con Macron, ¿eh? Habla con Macron, pero Macron es una figura menor. Acá el, el, el dueño del circo se llama Joe Biden, el resto están pintados. Los gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito, Ernesto, debo decirte lo siguiente. Compárame tú, aún el gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, Comparado con Alemania, ese pequeño país latinoamericano es una, un dechado de virtudes comparado con estos grandes países y estos grandes gobiernos que se han puesto de rodillas, dispuestos a sacrificar Europa, sobre todo Ucrania, pero también les va a caer a ellos con tal de ponerse bajo el paraguas protector de Estados Unidos, cayendo en una locura paranoica pensando que lo que quería hacer Rusia era conquistar Europa. Rusia lo que hizo fue instalar un gasoducto subterráneo, el Nord Stream 2, que Estados Unidos rechazó permanentemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha planteado con claridad, desde el momento en que implosionó la Unión Soviética, que el problema no era el comunismo. Esto lo dijo un canalla llamado Paul Wolfowitz, ¿verdad? que fue, recordarás, el segundo en el Departamento de Defensa, o sea, en el Pentágono de Estados Unidos. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Wolfowitz, que entre paréntesis es un ciudadano israelí norteamericano, no es tan solo estadounidense, elabora un documento llamado Guidelines para la nueva política exterior, o sea, orientaciones para la nueva política exterior. La tesis central, para no hacerlo muy largo en este programa, decía lo siguiente. No importa que ahora no exista más la Unión Soviética y que el comunismo se haya derrumbado. Rusia, aún como potencia capitalista, es demasiado poderosa, demasiado grande, como para interferir de manera decisiva en los intereses y en los proyectos eh, globales de los Estados Unidos. y por lo tanto la consigna es debilitar a Rusia y hacer que no tenga capacidad de interferir en nuestros planes. Por eso es que la OTAN no se disuelve después de la caída del muro de Berlín. Claro, sí se disuelve se disolvió el pacto de Varsovia, lo cual era obvio que entonces disuelto el pacto de Varsovia, la OTAN no tenía ninguna razón. Pero la OTAN permaneció y no solo permaneció, se expandió. La OTAN pasó de tener 14 miembros a 30. ¿Te das cuenta? Y además pasó de estar lejos de la frontera rusa a estar encima de la frontera rusa, ¿verdad? Y sobre todo ahora si es que Suecia y Finlandia, perdón, eh, sí Suecia y Finlandia cometen el error garrafal de incorporarse a la OTAN, vas a tener a toda Rusia, cercada desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, con solo dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN, uno es Bielorrusia, que es una aliada fundamental de Rusia, y lo otro es Ucrania. Pero Ucrania era el punto decisivo, ¿no es cierto?, este, que Estados Unidos podía utilizar para lograr qué cosa. Lograr lo que quedó escrito en un documento de la corporación Rand, que publicado en el año 2019, te da toda la hoja de ruta de lo que ha venido pasando ahora en Ucrania. Que decía el informe de la Corporación Rand? Y aclaro, la Corporación Rand es un gigantesco tanque de pensamiento que depende del Pentágono de Estados Unidos, que emplea más de 1.800 personas, Ernesto. No es, no es una de las tantas ONG que tenemos por ahí en Caracas o en Buenos Aires, que son pun puntos de observación y de espionaje sobre tu país o el mío, etcétera. No, no, es una, una especie de universidad financiada por el pentágono con una lógica permanentemente militar de carácter belicista y ellos se elaboran un informe cuyo resumen se filtra a la prensa no es cierto y lo publica el, el new york times un resumen de 12 páginas pero en donde dicen todo lo que a partir del 2022 ocurriría en ucrania ¿Qué dicen ellos el título del informe es nada menos que sobreextender y desequilibrar a Rusia. ¿Qué quieren decir con esto de sobreextender? Se apoyan en la famosa tesis del historiador Paul Kennedy, diciendo que los imperios se destruyen cuando se sobreextienden en sus capacidades de intervención. Entonces, ¿qué dice el informe? Hay que hacer que Rusia reaccione a nuestras provocaciones. Y la reacción fundamental tiene que ser en Ucrania y por eso ten, tenemos que a través de la OTAN instalar armas letales. No dicen armas de destrucción masiva porque hubiera sido un escándalo, pero armas letales que es lo mismo en Ucrania para que Rusia entre en Ucrania y entre en un pantano como entró la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán en los años 80. Y de esa manera Rusia va a quedar desangrada y aparte de eso vamos a incrementar nuestra presencia en Siria de, tratando de eh, acabar con el régimen de Bashar al-Assad vamos a eh, proponer sanciones de todo tipo coordinar acciones con nuestros socios europeos frustrar el famoso gasoducto Nord Stream 2 que es fundamental romper el vínculo entre Europa y Rusia y de esa manera avanzar no lo dicen con todas las letras, pero está escrito entre líneas, hacia un proceso como el que vivió la ex Yugoslavia, que después de los bombardeos de la OTAN y después de la guerra, se desintegró y quedó en, su, en ese espacio geográfico, quedaron ahora siete países, ¿verdad? pequeños, que no tienen eh, ninguna gravitación internacional, Serbia, Montenegro, eh, eh, Eslovenia, etc., Países muy dignos pero que no tienen fuerza siquiera para actuar en su entorno geopolítico inmediato la idea de ellos es fragmentar a rusia tener una república siberiana una república caucásica una república en la zona de moscú acabar con esa y, y, y luego de eso ir por china porque el objetivo fundamental el objetivo fundamental es China. Esto lo dijo y lo escuchó el comandante Chávez en Mar del Plata. Es bien interesante, un tema pero que no ha sido suficientemente recogido, analizado por nosotros. Cuando la cumbre que enterró el Alca. Cuando la cumbre que enterró el Alca, en un momento determinado, George Bush, ¿no es cierto? Dice, pero señores, no sé de qué es lo que estamos discutiendo acá si el problema de todos nosotros es China. El problema de todos nosotros, China ya lo viene lo venía diciendo Buda en el 2005, no porque Bush fuera una lombrera, sabemos que no lo es, pero porque los asesores le dijeron acá, el problema grave, ¿eh? una vez que tenemos controlado Rusia, es, es China, tenemos que ir por China. Porque claro, lo que pasa es que China se ha convertido en un gigante, un dragón gigantesco. Te doy un solo dato, porque sería para hablar de China horas. China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países. Repito, 144 países del planeta Tierra. es el 75% del planeta. Imagínate, cosa que jamás en el apogeo de su poderío logró Estados Unidos. Entonces es obvio que primero van por Rusia a través del ariete ucraniano, ¿Cuántos ucranianos morirán? ¿Qué les importa? No les importa nada. A Estados Unidos no les importa nada y a los gobiernos europeos tampoco, porque ellos no pueden ignorar, ¿no es cierto?, que si siguen alimentando, ¿no es cierto?, con armas, pertrechos militares, mercenarios reclutados por los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos enviados allá a pelear, saben de que eso va a producir una carnicería gigantesca. Y, y, y no pueden ignorar de que Rusia apenas ha movilizado, según Pepe Escobar, que es uno de los estudiosos más importantes de este tema, un brasileño dedicado a asuntos euroasiáticos hace 30 años, lo que Escobar decía en una nota reciente, es que Rusia contrariamente a lo que se dice en la prensa occidental apenas ha movilizado el 10% de su potencial bélico en ucrania con lo cual ha hecho un desastre no es cierto Y imagínate si esta gente se lanza a atacar de nuevo ahora ya redondeando la respuesta a tu pregunta estamos en peligro de una guerra nuclear y sí, el último artículo de de, de noam Chomsky, que salió hace tres o cuatro días lo publicó La Jornada, <coughs> en México lo publicó Página 12, acá se encuentra por todas partes, y Noam está ahí planteando la tesis de que, bueno, puede haber un desenlace nuclear y dice, porque si, si a Putin no le admiten lo que él viene planteando, que es una negociación diplomática que garantice la seguridad territorial de todos los países, y no solo de unos pocos. Y si no se admite que Rusia tiene derecho a la seguridad nacional también, bueno, no va a tener más remedio que descargar su artillería más pesada y probablemente lo que se llaman armas nucleares tácticas, que no son tremendamente eh, letales como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero que de todas maneras van a provocar una reacción. Y esto es un juego... ¿verdad? Una escalada que no se sabe de dónde termina. Y en dónde los europeos van a poner los muertos, los desplazados y la destrucción. Por eso te hablo de gobiernos indignos. El más indigno y el más, el más arrastrado gobierno latinoamericano, caribeño, centroamericano, es un gobierno ejemplar por comparación al gobierno alemán de hoy, o al gobierno eh, británico, o al gobierno eh, italiano o español. Lo digo con gran dolor en el alma, la capitulación de los verdes, los verdes que se aparecían siempre como la alternativa, ¿no es cierto?, furiosamente eh, eh, rusófobos, ¿no es cierto? Este, y además estableciendo una conexión entre la rusofobia y la idea de que Putin está llevando adelante el proyecto imperial comunista. Nada de eso. Hay, una, hay, hay una, una cita muy interesante de Solzhenitsyn, ¿verdad? que fue un gran disidente en, en la Unión Soviética, un hombre perseguido, este, tuvo que huir a Occidente, etc. En donde Solzhenitsyn le reprocha a Yeltsin, una vez que hace, hace cargo el gobierno, Yeltsin en el año 92, 93, le dice, bueno, usted ahora debería resolver el tema de las fronteras porque la revolución bolchevique, producto de las necesidades de la guerra civil y por razones tácticas, le concedió a Ucrania amplios territorios que eran históricamente de Rusia, que jamás fueron de Ucrania. Así que recupere usted esos territorios, Solzhenitsyn lo dice, no es que lo está diciendo Atilio Borón o Ernesto Villegas, lo dice un hombre como él, ¿no es cierto? Y dice, y recuperen Crimea, que fue un regalo absurdo en medio de una borrachera que Khrushchev Nikita Khrushchev le, le dio al gobierno ucraniano porque eh, Nikita Khrushchev era ruso-ucraniano entonces en los 300 años de no sé qué festividad le excedió nada menos que el Crimea, ¿no es cierto?, que es la base naval más importante junto con Sebastopol, que tiene la flota rusa, la única que puede navegar en aguas cálidas, porque la, la, la otra base que tienen los, eh, los rusos, en Murmansk, pueden navegar cuatro meses al año, el resto está todo congelado, se la cedió a los ucranianos. Entonces Solzhenitsyn planteando la necesidad de recuperar Crimea. ¿Qué es lo que hizo Putin? Entonces, cuando uno ve toda esta historia y ve la, la, la complejidad de todo esto, se da cuenta de que realmente estamos en un momento muy crítico, en un punto de inflexión. El más grave, digamos, en mi larga vida, nunca hubo una situación internacional tan erizada de peligros fatales. Además, ni te cuento, Ernesto, lo que significa esto eh, con el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos. El sufrimiento mundial de los países más pobres, ¿verdad? que digo El otro día apareció una noticia, este, eh, países asiáticos que no tienen cómo importar alimentos en este momento, no tienen recursos, el, el abandono de los criterios de control del cambio climático, lanzar con fuerza ahora en Estados Unidos la consigna de perforar, perforar y perforar, cuando habían establecido en la época de Obama restricciones, ¿verdad?, el fracking y todo lo Están pues... autorizando en Europa, para, digamos, el traspaso hacia el carbón, por el encarecimiento del gas, como fue Absolutamente, de energía, ¿no? vuelven al carbón. Escúchame, en momento se hablaba de la descarbonización de la economía mundial, se vuelve al carbón. ¿Y todo esto para qué? Para, para que Estados Unidos mantenga su primacía mundial, que no lo van a lograr, pero la tentativa va a tener un costo feroz. Las eh, sanciones contra Rusia terminaron fortaleciendo el rublo, eh, son inefectivas, crees que es cuestión de tiempo, hay que esperar para hacer un pronóstico, eh, Mira, ¿Cómo lo ves tú, con la dificultad, Atilio, de que nos enteramos, nos informamos con, eh, digamos, el sesgo que... Sí, sí. Eh, es notorio, ¿no? El sí. aparato comunicacional del mundo sí. sobre este Hay, tema y otros. Alguna y información más? se filtra de a poquito, pero es poco. Pero te diré lo siguiente. Las sanciones tienen un efecto que es paradojal. O sea, al principio afectan mucho a Rusia, pero la intensificación de las sanciones tienen un efecto reversivo. No es cierto y ya empiezan a afectar a los países europeos y a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tenga una inflación estimada para este año de 8.5 cuando es un país que no tenía más de uno, uno y medio y ya era un signo de escándalo, tiene que ver con esas sanciones la inflación en Estados Unidos el malestar social las protestas sociales muy fuertes en toda Europa ¿verdad? o sea la política de las sanciones tienen un efecto en principio positivo para aquel que las aplica a corto plazo pero luego revierten en su contra de manera tal de que no van a funcionar, pero además hay un hecho más importante que se les escapó a los estrategas americanos que rompieron la economía mundial Hoy en día hay un sismo en, la economía, un sismo en la economía mundial, Ernesto. Antes la economía mundial estaba totalmente integrada. China, India, los grandes actores económicos, estaban todos integrados en la economía mundial, que tenía un director, ¿verdad? A través de su control del sistema financiero, del famoso código SWIFT, para hacer las transacciones financieras. La OMS, la, la, perdón, la, OMS, la, OMS. la Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Bueno, hoy en día eso se acabó. Se acabó, porque Porque resulta que la gran masa de la economía mundial que se encuentra en el continente euroasiático se ha autonomizado casi por completo aquello otro. Tienen un país como Arabia Saudita, vendiendo petróleo y cobrando el petróleo, no es cierto, en monedas locales. Se han, se han alejado del dólar. La India ha cuadruplicado su vinculación económica con Rusia. Que la India siempre había sido un país que había jugado a favor de Estados Unidos, ya no más. Porque se dan cuenta de que Estados Unidos está haciendo una política criminal y suicida. Y además la confianza que tenían en el dólar ha desaparecido. Cuando Putin dice el rublo, eh, cinco 5.000 rublos equivalen a un gramo de oro, puede poner el oro porque él tiene reservas de oro fenomenales como la tienen ustedes en Venezuela, que Venezuela debe ser uno de los dos o tres principales países con reservas de oro del mundo. ¿Te das cuenta? Estados Unidos, que tiene? Un papel verde, que va, cuya circulación va a depender de que la gente confíe en que ese papel va a conservar su valor. Pero detrás del papel no hay nada. Es lo que decía en la vieja discusión de Bretton Woods, lo que planteaba Keynes, por eso Keynes planteaba una moneda diferente, el Bancor, ¿eh? que era una canasta de monedas, y sobre todo canasta de monedas, que tuvieran algo debajo. Estados Unidos dijo, no, nosotros tenemos el dólar, y el dólar, vamos a convertir el dólar, una onza de oro, se vale tantos dólares, cualquier ciudadano que tenga dólares va al banco, paga, supongamos, 500 dólares, y le dan una bolsita con oro en polvo porque se dio una onza, media onza, pero el, el bribón de Richard Nixon acabó con eso en el 71. Lo acabó con el patrón oro. Con el patrón oro, tú, tú te quedas con un billete de 100 a cambio del cual no te dan nada. Y entonces por eso ha habido esta cisma este en la economía mundial que ha arrastrado al grueso de las economías más importantes a la órbita china. No es cierto, en desmedro de los Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso hablamos de Venezuela y de Argentina. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por Argentina o por Venezuela? Bueno, tal vez por Argentina, digamos. Nada este, más por respeto, porque yo tengo, no sé si tengo toda la información adecuada para hablar de Venezuela, pero por supuesto estoy dispuesto a hacerlo. Okay. ¿Cómo están las cosas en Argentina? tan complicadas no es cierto tenemos eh, un, una coalición electoral que no ha logrado convertirse en realmente un frente político de gobierno y eso hace entonces que haya un debate que no es un debate interno muchas veces la gente dice hay un debate. no no es un debate que se hace a través de los medios y de los medios controlados por la oposición lo cual llega por momentos a ser casi ridículo ¿verdad? que lo que debería ser procesado internamente como un debate acá, este, nos enteremos por qué aparecen algunos de los grandes medios hegemónicos, críticas, algunas oblicuas, otras frontales, etc. Pero yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir eso y de enfrentar la elección de octubre del 23 con algunas posibilidades de éxito. Digo algunas posibilidades de éxito, porque si no hay correctivos a corto plazo, eso va a ser muy difícil. Y eso pasa por no solamente un acuerdo entre las dos figuras principales de, de, de este Frente de Todos, que son Alberto y Cristina, sino por la implementación inmediata de políticas concretas que hagan posible que el crecimiento económico que está experimentando Argentina, el auge fenomenal de las exportaciones, este país va a exportar este año, Ernesto, más de 100.000 millones de dólares. O sea, 35.000 millones de dólares más de lo que exportaba hace uno o dos años. Pero no hay distribución, porque el, porque el capitalismo naturalmente no distribuye. Ahí está el papel del Estado en la redistribución. Y esto... Se complica además porque eh, la Argentina, como, eh, como parte del sistema internacional, económicamente, va a depender en gran medida de cómo le vaya en su relación con los países del BRICS. El gobierno de Alberto Fernández ha recibido un regalo de Reyes fenomenal, en donde nada menos que Xi Jinping invita a la Argentina a incorporarse a los BRICS. O sea, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora sería Argentina. Y es nuestra única posibilidad de engancharnos en la franja y la ruta de la seda, en la dinámica del centro más importante de la economía mundial, el centro de gravedad de la economía mundial, que se encuentra en el Asia-Pacífico. ¿verdad? Porque, como ha ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri, que pensaba de que bastaba con hacer una política arrastrada para que llovieran las inversiones norteamericanas, no llovió nada, todo lo contrario, se llevaron todo, 86 mil millones de dólares fugados de la noche a la mañana con la complicidad de la banca norteamericana, de los fondos Entonces, para la Argentina lo, lo de los BRIC es fundamental, y esto tiene que ver con la política exterior. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández en la cumbre? de las Américas, ¿verdad? que es una cumbre mal nacida, que es una cumbre que no puede funcionar si es que no van todos los países de América Latina, el Caribe y Centroamérica, ¿no es cierto?, si no participan todos allá. Y Argentina está en la duda. ¿Por qué? Porque López Obrador no va a ir, va a mandar a su canciller, Lucho Arce no va a ir, va a mandar al canciller, Xiomara Castro no va a ir, Bolsonaro no va a ir, menos por convicción propia y más por una orientación muy clara de Itamaraty, que tú sabes que es una de las grandes cancillerías que hay en América Latina, y quedaría Argentina en una posición muy incómoda, siendo el único país, la tercera economía de América Latina, que iría a esa cumbre de la mano del presidente. Yo espero que no lo haga, porque... Si llega a ser eso el gobierno argentino, las perspectivas de un ingreso definitivo al BRICS se van definitivamente eh, al demonio por una razón muy simple, porque lo que se va a hacer en la cumbre de Los Ángeles va a ser reordenar la tropa de la peonada latinoamericana para encuadrarla detrás de la cruzada antirrusa y antichina del gobierno de los Estados Unidos. Atilio. Venezuela y Argentina están restableciendo relaciones diplomáticas, llevándolas nuevamente a nivel de embajadores. Sí. Eh, hay un, digamos, una disposición mutua a hacerlo, ¿no? Ya ah, nos, así está es. nombrada nuestra embajadora eh, Estela Lugo. Eh, ustedes han de enviar a Caracas a, a su embajador, ¿no? Sí, a Oscar Laborde. Ajá. Ya está de, designado. Designado, exactamente. Ahora, ¿eso está ocurriendo en un momento geopolítico regional también eh, movido? Muy, eh, movible, Porque además eh, los Estados Unidos han anunciado una relativa y muy tenue flexibilización del régimen de sanciones eh, que ha aplicado muy duramente a, a Venezuela, a, autorizando unas eh, operaciones una ampliación de operaciones de una empresa eh, estadounidense, la Chevron, uh -huh. que explota petróleo en Venezuela. ¿Cómo ves tú ese cuadro? Bueno, yo creo que Estados Unidos opera sobre la base de un pragmatismo muy grande, y evidentemente ellos en este momento necesitan la colaboración de países petroleros para controlar el aumento fenomenal de precios que se les viene y que va a repercutir negativamente internamente. De manera que arrojaron por la borda sin ninguna consideración a Juan Guaidó, que era un fantoche, y mandaron una delegación a conversar con el presidente legítimo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Es un reconocimiento de una realidad, lo mismo hicieron mandando gente a Teherán, ¿no? a hablar con el famoso régimen, entre comillas, de Teherán. Yo creo que es un momento muy especial, creo que Venezuela puede aprovechar esta oportunidad, debe aprovechar esta oportunidad, me parece que es importante eh, darse cuenta de que en contextos como estos a veces hay que tener mucha imaginación y mucha audacia para hacer algunos cambios, aunque sea tácticos, verdad este qué sé yo? evidentemente el comandante Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera pero hoy en día se requiere hacer una política que incorpore tecnología e inversiones del sector privado petrolero que sin ser mayoritario de ninguna manera pero que pueda contribuir ¿verdad? Al, al resurgimiento de la industria petrolera venezolana, que va a ser bueno para Venezuela, bueno para el pueblo de Venezuela, bueno para muchos países que van a depender del petróleo de ustedes. Ahora, todo eso ustedes lo hacen en Venezuela en medio de un vecindario en donde tiene un narcogobierno como el de Iván Duque, que ha hecho un desastre en Colombia, que ha sido ocultado por la prensa, matando a un dirigente social cada dos días, Imagínate si en Venezuela hubieran estado ustedes liquidando a un dirigente social día por medio. Lo que sería la gritería de la prensa mundial sería eh, u, u, absolutamente estruendosa. Sin embargo, Duque puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, aparentemente hay unas buenas perspectivas de que venga un cambio de gobierno eh, aunque se están jugando la vida gustavo petro y francia márquez la verdad yo les tengo un respeto porque cuando veo esas fotos verdad de esta gente en mitines políticos con chalecos antibalas de, desde los hombros hasta los pies realmente me da un, una sensación de tristeza tremendo y la complicidad de la prensa que no comenta nada yo siempre digo imagínate si saliera digamos una foto así en venezuela un Guaidó o un Leopoldo López o un cualquiera de estos otros este, cubierto así, lo que sería la gritería, ¿no es cierto?, de la prensa. Entonces, creo que vamos a ver qué pasa con Petro. Petro tiene también que ajustar un poco el, el, la mirilla para establecer una buena relación con Venezuela. Tuvo algunas declaraciones desafortunadas, ¿verdad?, como las tuvo también Boric. En parte creo que el clima ideológico colombiano es tremendamente opresivo. Te digo, este, en, en este país, en la Argentina lo es, pero cuando yo voy a Colombia pero sí, me siento pero mucho más sofocado que en la Argentina, porque allá el peso el consenso antibolivariano antichavista anti-chavista, anti-Venezuela, de la gran prensa, no digo el pueblo, el pueblo colombiano tiene al contrario, buenas relaciones con Venezuela, no tiene problema, pero las élites o el grupo que circula ¿verdad? y que recibe todos estos mensajes, es un grupo que está envenenado por esas noticias. Vamos a ver qué pasa, o sea, América Latina se está moviendo, y mucho. Y el hecho de que, eh, por ejemplo, haya habido este relajamiento de las sanciones en contra de Venezuela, lo mismo un relajamiento relativo, pequeño, pero importante, en Correcto. relación a Cuba, que por, lo, por ejemplo ahora puede empezar a recibir remesas de vuelta, puede haber, viajes. Puede, puede haber viajes, todo esto habla de que el imperio se da cuenta de que ya no controla las cosas como antes. Y entonces bueno, va a depender mucho de nosotros la inteligencia y sobre todo lo que decía Chávez, la unión la unión es un tema acá fundamental unificar esfuerzos por eso, digamos, si logramos de que el gobierno argentino se pliegue a esta iniciativa, que además tomaron otros pequeños países del Caribe, San Vicente y Granadinas, que no van a ir, Trinidad-Tobago, que no va a ir, digo, este, ha habido realmente una muestra de u, una reacción de orgullo y de, y, de, y de seguridad nacional de parte de muchos países. No, me, no mencionaste, Atilio, a un país clave en la región como es Brasil, en cuanto a su perspectiva electoral. Lula, ¿no? tiene buenas perspectivas electorales pero hay que tener cuidado de pensar de que el asunto se va a resolver solo en el plano electoral el Bolsonaro ha dicho claramente de que él no está dispuesto a reconocer las elecciones si estas no fueron limpias e inobjetables y, y él se reserva el derecho de decir si han sido así o no lo cual es un problema Bolsonaro no tiene el apoyo de la institución militar eh, Ernesto, eso es muy importante, es una buena noticia. Aunque su Pe vicepresidente es militar, ¿no? Aunque su vicepresidente, pero eh, pero los militares no están en, en, en ese plan. Pero sí Bolsonaro ha logrado establecer una red capilar hacia abajo de vínculos con militares en distintas guarniciones y en distintos destacamentos de Brasil. Está Hay sugiriendo un golpe. Él está de alguna manera diciendo de que si las elecciones no fueron correctas, esas fuerzas no se van a quedar de brazos cruzados. Y además hay otro dato muy importante. Bolsonaro, a pesar de las políticas genocidas que ha seguido en contra del pueblo brasileño, ha logrado tener con su prédica un apoyo, consolidar un apoyo significativo ¿No es cierto? En donde, eh, sobre todo, el electorado femenino evangélico es muy, muy importante. ¿No es cierto? Fíjate que una de las consignas que ha aparecido con fuerza acá en la Argentina ahora es la idea de la ideología de género, que esto es una marca registrada de Brasil: ideología de género. ¿verdad? O sea, un sector muy conservador de mujeres muy religiosas. Muy solidarias, porque cuidado, cuando estamos hablando de los evangélicos en Brasil, yo digo que estamos hablando de un sector que tiene un involucramiento con la comunidad fenomenal que no supieron tener los partidos de izquierda en Brasil. Y yo a veces provocativamente les digo a mis amigos brasileños, los verdaderos bolcheviques en, en, en Brasil los encuentro en las favelas, en las pequeñas iglesias evangélicas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esa gente se preocupa del bienestar diario y de los problemas concretos de cada día, de cada familia pobre. Eh, ahí donde el Estado ya no llegó, donde el Estado se fue, cuando cayó Dilma y vino Temer y todos los delincuentes que le siguieron y luego eh, Bolsonaro, este, ese sector ha sido la gran malla de contención para... Amplias categorías de, de, de, de, de lo que Frei Beto llama el pobretariado brasileño que se iban, se hundían. Y por eso, digamos, tener esas iglesias no era una cuestión menor para Bolsonaro. O sea que vamos a ver qué tal salen las elecciones. Ojalá que gane Lula y que pueda llegar a, a, al Palacio de Plan Alto. Atilio, estamos ya por terminar, pero tú mismo lo mencionaste: este tema eh, que algunos mm, despachan como la ideología de género. Pero recientemente hubo noticias sobre una nueva denominación para las mujeres, creo que es en Chile, ¿no? Que proponen que se denominen las mujeres personas menstruantes. Bueno, ¿tú conoces algo de eso? No, no, no, no, no, ¿Ah? no pero este no me sorprende porque la derecha chilena tiene una capacidad inventiva y, y, y, y de malignidad muy, muy grande. Pero este. esto eh, trasciende el tema de las izquierdas y las derechas, ahí, ahí digamos una corriente mundial que está reivindicando los derechos de digamos las distintas opciones eh, de, de orientación sexual eh, que hay en Boga, ¿no? Sí, sí. Este, entonces hay una, un debate sobre las palabras incluso que se utilizan para designar a cada una. ¿no? no me parece a mí personalmente no me parece muy uh, apropiado esas esa personas menstruantes, este, digo, puede ser tal vez para algún círculo social que la reciba eh, de una manera positiva, pero creo que mejor las que llamar las cosas por su nombre, ¿no? correctamente. Tú a los 79 años, ¿cómo ves eso? Esa diversidad sexual que, que no era típica de tu tiempo de y juventud, me, o no me, sé si lo era, y no, no se hablaba, no. no era transparente. Mira, yo, yo creo que había, eh, no, yo creo que había, pero estaba todo muy oculto, detrás de una cortina muy espesa. Yo, vos sabés que. Eh, en el año 91, 92, 93 me involucré mucho políticamente, en política partidaria, con una pequeña expresión partidaria llamado Frente por la Democracia Avanzada, que era una convergencia de grupos de izquierda de distinto tipo, y una de las banderas fundamentales que teníamos nosotros era el respeto por las identidades y, eh, sexuales y las opciones de género ¿No, es cierto? no era el lenguaje tan refinado que hay hoy, por ejemplo, eh, en ese momento no se hablaba de una opción no binaria, esto es una cosa mucho más reciente, pero sí vimos una gran batalla este, nosotros eh, en contra de la persecución que sufría la comunidad eh, LGTBI en la Argentina en esos años. Eh, y, pero bueno, el lenguaje era diferente, yo creo que eh, me parece muy importante... Poder plantear las cosas abiertamente. Que aquello existía antes, claro que existía. Basta mirar la historia de los romanos para ver cómo todos estos temas, o los griegos, para ver cómo todos estos temas de la identidad, de los géneros, de la diversidad, etcétera, ya estaba ahí presente en Homero, en la literatura. O sea, eh, lo que pasa es que ahora se ha descorrido el telón y se ve lo que antes estaba tapado detrás de una malla muy espesa. Terminemos, Atilio. Quisiera que le dieras un mensaje a las venezolanas, a los venezolanos y también a los argentinos y las argentinas, porque los compañeros de Canal Abierto me han anunciado su disposición a, a transmitir también este espacio en bueno, esta ocasión. Así que primero a, a, a mis eh, a, a mi gente tan querida que tengo en Venezuela, a venezolanos y venezolanos, realmente decirles que realmente eh, estoy francamente eh, satisfecho y admirado por la forma como han resistido durante todos estos años el ataque, el bloqueo, las mentiras, el hostigamiento, toda esa hostilidad bestial, ¿verdad? que hubiera puesto a cualquier otro pueblo de rodillas. Y que, sin embargo, uno ve cómo Venezuela ha resistido, y, y no solamente ha resistido, sino que está resurgiendo. ¿Por qué? Las perspectivas económicas de Venezuela hoy eh, aparecen en distintos informes como muy pero muy promisorias, de manera tal de que esto realmente es un logro extraordinario. Así que felicitar a, a aquellas venezolanos, venezolanos, por supuesto al gobierno, Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a toda la gente que está, bueno, como vos ahí en, en los distintos ministerios, haciendo una labor tan importante. Y a los argentinos y a las argentinas, decirles de que recuerden una cosa, que si quieren que ese mundo cambie, si no salimos a la calle el mundo no va a cambiar. Si queremos que el gobierno haga algunas cosas que necesitamos en materia de contención de la inflación, redistribución de ingresos, etcétera, reforma del poder judicial hipercorrupto que parece que padece este país, necesitamos volver a ganar la calle. Desgraciadamente hemos abandonado la calle y creo que ha llegado la hora de volver a retomarla porque de lo contrario las cosas que hay que hacer, aquello que dice Cristina, hacer lo que hay que hacer y no se van a hacer si no está esa potencia plebeya, como dice nuestro amigo García Linera, si no está esa potencia plebeya en la calle, el gobierno es inerme ante el poder capitalista hoy. Los gobiernos hoy están mucho más debilitados ante el poder del capital que lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás. La única solución es tener esa capacidad formidable que, por ejemplo, ustedes tienen en Venezuela, ¿eh? que hacen así y de repente tenés un millón de gente que sale a la calle a defender el proceso bolivariano. Acá todavía no estamos, no hemos llegado a ese punto y yo le digo a mis amigas y amigos de la Argentina que, por favor, hagamos un esfuerzo para recuperar la calle, porque sin recuperar la calle no va a haber cambios. Atilio, tú en el año 2008 publicaste un libro llamado... Socialismo del siglo XXI, ¿hay vida después del neoliberalismo? ¿Responde? ¿Sí o no? Sí, si sí, se combate el neoliberalismo, o... sí, sí, pero hay vida después del neoliberalismo, pero se supone que hay que desmontar los mecanismos fundamentales que armó el neoliberalismo. Y uno de los problemas que tenemos acá hoy en la Argentina es que esos mecanismos todavía no han sido desmontados. O sea, el legado del menemismo en la Argentina todavía, empresas privatizadas, desregulación financiera, puertos en manos privadas, por donde sale el 80% de la riqueza argentina, se lo, se lo distribuyen 15 grandes grupos oligopólicos que manejan el negocio. Toda esa herencia, autopistas privatizadas, telefonía privatizada, internet privatizado, esa herencia del neoliberalismo tiene que ser removida. Si no la removemos, no hay vida. Pero sí se puede remover y si se remueve esa experiencia, ese legado, sí tenemos vida. Y tendremos. Y tendremos. Gracias a ti, Gracias a ti, un placer. Un placer haber conversado contigo.